No, no, no, no, no espérate, espérate. Ah, mía, no. Yo hubiese grabado lo de voy a o sea, solo y solo antero, pondría yo, eso. A ver, yo no edito nada, entonces el plano tiene que ser bueno desde el principio. Entonces, pues, cuando me diga ya, empezamos en acción. Ya. Estamos en una junta de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Cachotete. La FAC. Aquí tenemos a mi hijo, comandante general de todos los ejércitos de las tiendas. Ministro de Propaganda. Comandante, comandante Zapata y el, el sheriff de la Plata. ¿También, También está por, por aquí? aquí, comandante. Puede venir un momento. Venga usted para acá, para acá. Tenemos por aquí, por aquí a... A... Mira ahí, mira ahí, mira, mira, mira, mira, mira Ella es la comandante rey de las Duendes especialista en perros y reina de los animales. ¿Es así? ¿Eh? <risa> la comandante no, no se, se, va. se va. De la nave. Es una, es pena, una pena. pena, porque era una, es una, Esto es una ventaja que tenemos sobre cualquier otro ejército, que tenemos las Fuerzas Armadas Infantiles. Un, un ejército de niños es totalmente invencible. ¿Qué van a hacer el ejército? ¿Le va a pegar un, un bombazo ahí a un, a un comando de niños? No. Las Fuerzas Armadas Infantiles son invencibles. Bueno. A ver, ¿de qué, cuál es la orden del día, ministro de propaganda? Yo había pensado en el propano. ¿El propano? La propaganda, del de propano. ¿Cómo es eso? El propano, un gas inflamable, altamente inflamable. Ah, vale, eso se tira en los peos, ¿no? Puede ser. Ah, ¿y, qué, ¿y qué quiere hacer con propano? Yo dejo la propuesta en el aire y quiero escuchar... Propano. Propano. Propano. Yo tengo un una, una propuesta como comandante ¿Papá? de la criatura. Espera un momento, estamos no, no grabando. Ever. Bueno, ya, ¿Ya, es, ya es. Preséntate tú. ¿Yo? Sí. Está grabando ahora. Sí, ¿no ¿Quién eres tú? Eres el tú? Te cagamos de salir de la cena. Yo me llamo. ¿Cómo era? O si no lo sabes tú. No, pero ¿cuál, cuál era el Comandante. Comandante que acabo de salir de la que hay pocas tiempos. Muy bien. <ríe> Gracias, comandante. Porque ella también, también pertenece, pertenece a las pertenece Fuerzas Armadas Infantiles. Y, sí. y estamos hablando de propano. ¿Qué? Sí, que como qué? comandante la, ya tenemos. Eso ya me lo había pasado en un archivo confidencial, top secret, y tenemos ya la elってる? orden de Tenemos 10 gordos y tenemos atado al culo un, un globo y lo estamos alimentando con fabada. Entonces se irán tirando peo y rellenaremos unos 100 toneladas ¿eh, no, de propano. Aproximadamente es nuestra, es nuestra nuestro, nuestro, nuestro objetivo, efectivamente. ¿100 toneladas es de propano? Sí. Sí. ¿Y qué, qué, cuál qué pretendéis hacer con el propano? ¿Propanarlo? Va a ser un cepelín, ah. un cepelín para poder ver las cosas desde arriba. Muy bien. Que no solo... O sea, el gas es noble. Sí, claro, sí, sí. Tenemos un concepto muy erróneo, es un tabú. Y desde mi ministerio de la bien? propaganda... No por favor, ahora no, estamos hablando, por favor. Es un pequeño inciso, no es siempre necesario. Estamos... Queremos propagar el propano y propagar los, los gases nobles, que son un gran tabú en esta sociedad. Claro, en realidad, Libertad claro. para los gases nobles. Libertad para los gases el, Entre el, otras. O sea, el gas de los pedos es un gas noble, entonces. Es noble. Claro, desconocía este dato. Es noble. Sí. Claro. Puede crear risa, puede crear estupor. Propano. Y da trabajo a 10 gordos que tenemos ahí también. Están cobrando un buen ERTE. ¿Eh? pero no me estarás mintiendo, hijo con lo de los gordos no, no, no yo para nunca para. te mentiría de hecho se llaman fabián william charlie nombres de gordos todos <risa> porque cometer estado ¿Eh? no le, a, le tenemos puesto fabada el líquido ah, por vena ah, pero por pues, intravenosa no, tenemos tres le, un, <risa> tienen un, un le tenemos metido dos tubos Yo por la nariz, dos por la oreja, uno por oreja. la boca y uno por el... El que me quiera acompañar o invita a una salud. Bueno, porque estamos en un programa, de eh? no estamos en una grabación, <risa> Chery, por favor, ¿Qué que es poca. Bueno, eh, cherry, los eh, es la, la su, merienda, en la merienda de... Los Chery los de la playa van a su rollo. Que tú, el comandante este que tenemos un poco ratuni y aquí aguilla y gasta. Me está No nos trae un no pisco <risa> ni nos trae nada. De hecho, estamos... lo hemos hablado entre nosotros muchas veces. qué? ¿Le decimos lo del motín? ¿El, el no, motín? No, no me atrevería yo a empezar por ahí, pero... <risa> <risa> Las cuerdas, habéis traído las cuerdas. <risa> yo he traído la maza. Yo he traído el trípode que me dijiste que podría servir de arte. No, pero el comandante Chapata no ha dicho nada. No sé qué opina de esto. El comandante Chapata es el más virulente. Creo que debería abrirle ya un parque al comandante Chapata, no se puede estar en la junta central del ejército fumado, comandante. No hay ningún tipo de seguridad en esto. No, es que si echamos a los fumados nos quedamos sin tropa, ¿eh? <risa> sí. No, que se reducirían mucho nuestros hombres. Entonces, eh, no, pero el comandante Chapata tenía una propuesta para hacer las granadas de agua, ¿no? Ah, coño. ¿Eso cómo es? Ah, de agua, lo que pasa es que si sí, los fusilamientos son voluntarios Las granadas también tienen que ser todas, no más que tienen que ser voluntarios que la Sí, las la granadas de agua serían con globos como este, ¿no? Llenos de agua y que se tiran globos de agua ¿Cómo, cómo, se tiran se de agua? Los fusilamientos con pistolas de agua Ahora están funcionando ¿Ya? Los fusilamientos... Vale. Estamos grabando, coño, por favor, por favor lo que me graba, pisa. Deja de interrumpir, Chery. Entonces... Que no es esto, ¿Qué Que pasado Cheri? que fusile, a No Yo me he traído la pistola de agua y no puedo fusilar. Pero lo de fusilar está muy bien. Empecé a fusilar otro día. El comandante de las tinieblas se retira. Tengo un asunto que atender en el infrabundo. ¿Qué tienes que hacer? La que me han llamado un asunto de las cañerías. doradas. Ah, bueno, ¿desatascar cañerías? Sí. Bueno, damos por finalizada la sesión. Sí, vamos a darlo por finalizada. <risa> esto no esto lo No, me tiró pero Yo creo que, yo creo que el vídeo ha quedado guapo.